¿Por qué está aquí? Porque quiero trabajar con ustedes y además esto es una gran oportunidad para conocernos. ¿Qué le pide al puesto de trabajo? Experiencias diferentes, ¿sabes? You know? ¿Qué oportunidades ve en este puesto? Conocer personas de todo el mundo. Según tengo entendido, se trabaja en un ambiente multicultural. ¿Qué destacaría de su carrera académica? Hablo cinco idiomas, like English. Español, francés, italiano, Deutsch, y estoy aprendiendo macedonia y un poco de chip. ¿Hasta dónde quiere llegar? No tengo techo, baby. Si confío en mí y la suerte me acompaña, llegaré donde me lo proponga. ¿Qué está dispuesto a hacer por el puesto? Aprender another language like chino dicen que es el idioma del futuro ¿Está usted preparado? Of course estar en una entrevista para trabajo. Sí. Yo estoy aquí sola. Es un lugar muy extraño. Solamente está un sofá, una mesa y un bambú. Sí. Más tarde me gustaría hablar contigo. Sí, que quiero preguntarte algo. Tú sabes de qué no me diga que. Bueno, lo único que aquí es este trabajo para muy bien. Sí, para muy bien. Bueno. Conoce las reglas del juego. Pero, que no hay pero reglas. Que está mismo El cronómetro comenzará una bueno. vez sepa la prueba creo, que tiene que realizar. Vai, vai. De pasar correctamente la prueba, oirá dos veces la alarma de aviso. De no superarla, la oirá únicamente una vez. Okay. Está siendo grabado en todo momento. Es usted un candidato. Si está aquí hoy. Es porque confiamos en sus aptitudes para ocupar el puesto de nuestra empresa. No es una empresa cualquiera, no es un puesto cualquiera. El ocupante tendrá privilegios que muchos desearán tener y que jamás disfrutarán. Todavía está tiempo para irse si cree que no estará tú. La prueba comenzará tras la señal. Dispone de un minuto para realizarla. Un multimillonario pone a su disposición un millón de dólares para que ponga en marcha su mejor idea empresarial. ¿Cuál sería? Oh God. ¿Qué? con un millón de dólares ¿qué yo haría. Es una propuesta genial. Bueno, En serio, en serio. Un millón de dólares. Bueno. Haría... Bueno, montaría un restaurante. Sí, un restaurante. Y el plan de negocio sería que el cliente, si sí, el cliente no estuviera que... No fuera a cocinar, sí, saliera de la cocina de su casa y fuera a cocinar en mi restaurante. Sí, ¿Cómo es eso? Bueno, elegiría una receta, sí, una receta y no tendría ni que fregar ni que preocuparse de comprar los ingredientes, estuviera con un auxiliar y un chef que le ayudaría y a comer. Sí. Se acabarían las cocinas en la casa. Es que verás. Mi prima, que en paz descanse. Era tan despistada que no se dio cuenta que se estaba quemando.